Hola bueno, amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy es Jueves Santo y solamente paso por acá para decirles que este sábado, por ser sábado santo, el día más oscuro del año, este sábado no vamos a tener Taller. Eso para propiciar la reflexión. Les voy a dar un tip muy importante. El que la ha visto sabe por qué lo digo. El que no la vio, vea La Pasión de Cristo de Mel Gibson y ahí va a entrar en consonancia con lo que es realmente la Semana Santa. Me hace acordar esto una, una nota de un tal Marcelo Armas, no soy yo, eh. a pesar de las armas, Marcelo, no es un sodio mío, eh, citándolo apenas Reverte, escribe una nota realmente sensacional sobre la falta de lectura que tienen los escritores modernos. ¿Mm? Eh, cuenta casos sin nombrar a nadie pero cuenta casos interesantísimos muy risueños y si es que no fueran trágicos la gente que escribe hoy día la gente joven que escribe hoy día por lo general no lee no lee previamente y eso lo relaciono con la fiesta de Pascua del domingo porque bueno hay católicos como por ejemplo sí lo voy a nombrar Agustín Laje gente a la cual siguen muchos liberales pro vida que dice cosas interesantes, pero que en el fondo él se declara como un católico no practicante. Yo creo que un católico no practicante podría perfectamente homologarse con un escritor no lector. ¿Mm? Sal que no sala, y que después es pisoteada justamente porque no va a salar nunca. Los dejo con esa reflexión, que tengan una muy feliz Pascua de resurrección en esta Pascua 2022. Hasta pronto.